Bienvenidos, el objetivo del presente video es fortalecer sus conocimientos acerca de la extensión rural. La extensión es un proceso de educación informal orientado hacia la población, especialmente de las comunidades rurales. Constituye un instrumento indispensable para brindar asesoría y desarrollar diferentes eventos enfocados a formar, capacitar, brindar asistencia técnica a la gente, especialmente de las comunidades rurales. Las personas encargadas de hacer procesos de extensión son denominados extensionistas y se encargan de dar los procesos de asesoría, informar y ayudar a resolver los problemas que tienen las comunidades en los diferentes ámbitos, ya sean de carácter productivo, organizacional, sociales, ambientales, entre otros. La metodología para la aplicación de la asistencia técnica y extensión rural ha cambiado su enfoque con el pasar del tiempo, tratando de buscar una mayor vinculación y sobre todo la participación de las personas de la comunidad. El éxito de los procesos de extensión se enmarca en la aplicación de técnicas y herramientas participativas que permitan a la gente ser los protagonistas de su propio cambio y de esta manera lograr el desarrollo comunitario, promover la producción, elevar el nivel de vida familiar y cambiar sobre todo la actitud, es decir, salir de una actitud paternalista a ser innovadores y promotores de su propio cambio. Para desenvolvernos como extensionistas es necesario tener ciertas características, entre las más relevantes podemos mencionar conocimiento, experiencia, compromiso, responsabilidad, empatía, pasión, energía, la comunicación y el saber escuchar, pero sobre todo tener la humildad para trabajar con la gente de las comunidades. Estas características nos permiten liderar, actuar, desarrollar, definir, gestionar, pero sobre todo actuar en bien de la gente que espera nuestro apoyo.